nuestro ¿Próximo invitado? Exactamente. Estamos hablando de un director de Mirá. esta obra que va a estar llegando desde la ciudad de Rosario, si no me pasaron mal la data, al Galpón del Arte. Así que, sí, como bueno. siempre, también vale apoyar estos espacios que no solo demuestran la dedicación, la vocación, el arte, la pasión, en este caso por el Teatro de los venadenses o de la región, sino también nos abrimos un poco más allá. Así que vamos a saludar, en este caso, a Miguel Palma, director de... En este caso Operación Rosario Miguel, buenas tardes, gracias por la predisposición y por estar con nosotros en esta tarde. Es un gusto saludarte. Hola, Miguel, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto para mí también. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, y en primer lugar, obviamente a nosotras se nos disparaban muchas curiosidades e intriga, uh -huh. porque si empezamos a correr el telón de lo que es este título Operación Rosario Ay, Producción sí. Multimedia, bueno, empezamos a correr el telón y detrás de este título ¿qué podemos encontrar? Eh, operación Rosario tiene un doble sentido, está interesante destacarlo porque, bueno, como vos decís, el espectáculo viene de Rosario, pero el título lo trasciende un poco. Se llamó así la operación de desembarco de Malvinas en el año 1982, en abril del 82. Y fue así porque se tomó la misma decisión de alguna manera que cuando fueron las invasiones inglesas, que el ejército defensor de la ciudad de Buenos Aires, en 1806, se encomendó a la Virgen del Rosario. Sí. Entonces, en aquel momento quienes organizaron el desembarco eh, pensaron que estaba bien ponerle ese nombre también para, para que estuvieran protegidos los, los que iban a hacer la operación. Una operación que finalmente resultó distinta a lo que estaba planificado, porque la idea era... Hacer un desembarco simbólico y forzar una negociación que Gran Bretaña venía negando sistemáticamente, venía esquivando, venía negándole espacio, y que, bueno, en aquel momento le pareció oportuno una, una acción simbólica para forzar la negociación. Entonces, la idea era entrar así, bajo ese título, Operación Rosario, y, y después retirarse para negociar. Claro. No ocurrió. Exacto. Y entonces, Operación Triun eh, perdón, Operación Rosario, ya yendo a la obra en sí. Eh, ¿Va a tratar de plasmar, obviamente, esto? ¿Cuántas eh, personas, artistas, van a ver en, en escena? Sí, hay, hay, un, hay un detalle más que te quiero aclarar ahora para que quede pegado con el título. Sí. También es cierto que hay, una, hay un sector cultural de la ciudad de Rosario, conocido en todo el país, inclusive internacionalmente, que es la, la Trova Rosarina. Sí. Eh, la Trova tuvo su origen en la misma época porque a raíz de la prohibición de los militares del uso de, en las radios y en televisión de la música internacional, sobre todo de la música de habla inglesa, uh -huh. eh, tuvieron mucho espacio en los medios de comunicación eh, eh, los músicos eh, contemporáneos de esa época que representaban a lo mejor lo que era en aquel momento la música en, en vanguardia, ¿no? En este caso Baglietto, su primer disco, Juan Carlos Baglietto junto con Fito Páez, con Mole, con Goldín, con Adriana Bonicio larga del primer disco que se llamaba Tiempos Difíciles en abril del 82 y a la luz de esta previsión logran este, un impacto importante. Entonces cuando en Rosario se habla de la guerra de Malvinas, sí. se habla también de eh, como el aniversario de la trova, como, es como que son dos historias paralelas, por decirlo de algún modo, y en la obra aparecen como articuladores, estos temas de aquella época, no los temas que sonaban en aquel momento, uh -huh. por ejemplo, los dos temas que fueron los temas de, de radio que aparecían a cada rato, los temas de los demos que se llamaban en aquel momento, uh -huh. que son eran Abril, de Fandermole y de Regreso Mirta, de Abonicio, este, bueno, están dentro de la obra como articuladores. Uh -huh. Miguel, preguntarte en primer lugar, y me reservo la segunda pregunta, eh, ¿desde hace cuándo que se comenzó a producir esta obra? ¿Ya se estrenó? ¿Viene haciendo una recorrida federal, provincial...? Bien, nosotros la, la armamos, la pensamos para cuando fueron los 40 años de, uh -huh. del, de, la, de la gesta de Malvinas, uh -huh. este, que fue en abril del año pasado, sí. eso se presentó en el monumento a la bandera wow. de la ciudad de Rosario, con un evento grande, importante, con, utilizando el monumento entero. Y, y bueno, tiene esas características, es multimedia por eso, es una producción audiovisual eh, con esas características porque era para que tenga cierta masividad su, su representación. Y después de eso nosotros fuimos trabajando con la obra todo ese tiempo en Monumento hasta el mes de junio, y después comenzamos a hacer una especie de articulación del espectáculo para poder mostrarlo en otros lugares que no tuvieran el tamaño del Monumento a la Bandera. Así que recorrimos bastante la provincia de Entre Ríos, parte de la provincia de Santa Fe, con, con esta versión que es un poco posible de hacer en, en teatros eh, con dimensiones naturales, ¿no? Bien. Entonces, lo que es la muestra que atravesaba todo el monumento quedó resumida en 21 banners que se van a presentar ahí en el galpón, en la, en la parte de adelante, en la recepción del galpón. Uh -huh. Y, y bueno, el espectáculo eh, entra en la sala, en la sala de, de teatro tan bonita que tiene el Galpón del Arte eh, Que nos hace sentir orgullosos a todos los santafesinos, por cierto y, y allí el espectáculo tiene un actor local, porque va a estar Gnoti este Martínez haciendo el rol del veterano de guerra Bien. y, eh, por supuesto, la actriz que habitualmente hace el espectáculo, que es Agustina Felicia, que además coautora del, del texto y de, coautora de la idea en general, mm. que hace un personaje entrañable que es el de la Delfina, que lleva un poco adelante la narración de toda la historia. Miguel, en este caso preguntarte, mayormente ustedes residen, son de Rosario, ¿y cuáles son las características de este grupo teatral? ¿Es un espacio independiente? ¿Quizás reciben el apoyo, la ayuda de algún ámbito cultural, actoral, oficial? Mirá, eh, no no es un grupo de teatro, uh -huh. nosotros empezamos un trabajo de cogestión hace un tiempo este, prudente ya sí. que tenía que ver con una, con una idea original de la, del gobierno de Entre Ríos que fue también este, adoptado por el gobierno de Santa Fe y el gobierno de Córdoba que tenía que ver con generar un espectáculo que homenajeara a los caudillos de la región que por cierto han sido sumamente importantes en el desarrollo federal del país las figuras este, notables de la región, eh, Artigas, eh, Pancho Ramírez, eh, el Brigadier López, el Brigadier Gustos, fueron como muy muy importantes en aquellos primeros años de la Revolución de Mayo para sostener la idea de un país federal. Yo soy de los que creen que el país es federal porque se lo propusieron como meta estos caudillos. Entonces, eh, que tuvieron como dos grandes virtudes, no solamente llevaron adelante esta batalla por porque el país fuera federal, que fuera un país de todos, no un país solo puerto, sino que además gobernaron, en esa época gobernaron muy bien, porque son las provincias que fueron siempre las provincias señeras del desarrollo del país, y fueron sobre una plataforma que ellos mismos crearon, no dándole institucionalidad, constitucionalidad, desarrollo económico y varias cosas más que aparecen en los documentos y que nosotros nos encargamos de llevar adelante. Nos juntamos para ese espectáculo con este, algunas personas de la provincia de Santa Fe, Fe, algunas personas de Córdoba, algunas personas de Entre Ríos, hicimos esto. Y ahí surgió esta, esta comunión de trabajo con Agustina, y cuando fue lo de Malvina, por su carácter, de, de alguna manera ella no le gusta que lo digamos así, pero como un especialista en el tema, porque uh -huh. es licenciada en Relaciones Internacionales, hizo su uh -huh. tesis con el tema Malvina, entonces cuando apareció la oportunidad de trabajar en esto, por pedido del gobierno de Santa Fe, uh -huh. eh, bueno, nos pusimos de acuerdo para, para que ella formara parte del del equipo. Así que no es un grupo de Rosario, sino que de Rosario soy yo y parte del equipo que habitualmente me acompaña en la parte creativa, Bien. está en este caso Agustina que es de Entre Ríos, eh, los actores que van a ver en el, en el video, en la parte este, de la película que es muy interesante, son casi todos entrerrianos, algunos de ellos que es santafesino y, y bueno, habitualmente pasa esto, que ahora estamos en Venado Tuerto y nos acompaña Ñoti Martínez, eh, cuando vamos a Córdoba nos acompaña un actor cordobés, cuando estamos en Entre Ríos nos acompaña un actor entrerriano. Es como un trabajo hecho con la idea también federal, ¿no? que llevamos sí. adelante como una especie de compromiso. Miguel, y en este caso, el tema vos, ¿cómo te llega personalmente quizás de, desde lo vivido, desde eh, ahora, desde la manifestación artística de poder reproducir esto? Mirá, el tema es un tema muy, muy caro para los argentinos. Uh -huh. Tiene como varias aristas que vale la pena comentarlas porque a veces genera como contradicciones importantes. Uh -huh. Por empezar, la cuestión Malvinas, históricamente una cuestión muy, muy inserta en el ánimo, en el espíritu de nuestro pueblo. Así si la gente recuerda este tema, lo tiene como un tema apreciado, un tema este, muy, muy sentido y que cuando puede lo expresa. Uh -huh. A su vez, esto... Esto que tiene que ver con la gesta No tanto con la cuestión Sino con aquello que pasó en el año 82 genera muchas contradicciones Porque fue bajo una dictadura militar Y representó a lo mejor un, un, un acto que fue no del todo pensado O planificado O salió distinto a lo que se pensaba Y entonces generó mucho dolor Y mucha muerte Pero a la vez Generó en, en muchos jóvenes argentinos La reivindicación de una idea Que hasta ese momento A lo mejor era una idea querida y sentida Pero no estaba como como interpretada, como puesta de manifiesto, como traída al presente. Entonces, eh, bueno, yo soy uno de esos argentinos que cuando ocurrió esto era especialmente antibelicista, me pareció que era un desatino de la guerra, me pareció que... Y bueno, un poco confundido por la oportunidad, tampoco le presté suficiente atención y bueno, nosotros como país hemos sufrido la consecuencia de, de no haber reconocido en estos héroes que, que nos acompañaron durante ese tiempo que fueron allí, pusieron este todo su, su mejor empeño para, para recuperar el territorio, para defenderlo, o, para, o para, para... lo hicieron por nosotros también, ¿no? Y bueno, no fueron reconocidos, y cuando yo me encontré con esto, me encontré con esta idea del homenaje, también me, me desasné un poco de, de todo aquello, siendo que a su vez, yo en aquel momento tenía 21 años, 20, tenía este... recién había acabado de cumplir los 21, y me había presentado a... A servicio militar porque, porque se me había caído la prórroga universitaria que tenía, me había olvidado de, de hacer los trámites y se me había caído. Y fui y por una cuestión absolutamente casual quedé, quedé de baja por una cuestión médica Bien. y no me tocó ir, pero me hubiera tocado ir y sin embargo yo mismo que podría haber estado allí... Eh, con, con géneros que tienen casi la misma edad que yo, algunos un poco más chicos, porque yo ya tenía dos años más que, que ellos, soy de la clase 61, sí. este, y ellos son de la clase 63, pero podría haber participado de esto y sin embargo era como un poco insensible a lo que, a lo que ocurría. Así que es un tema muy interesante, nosotros lo tratamos con mucho, con mucho interés por actualizarlo, por traerlo aquí ahora. El tema, el tema Malvina la cuestión Malvina trasciende largamente a la guerra, trasciende largamente a la causa y tiene que ver con una cuestión muy inherente al desarrollo futuro del país, al desarrollo presente. Tenemos ahí un enclave importante en medio del Atlántico Sur es prácticamente la mitad geográfica del país, nunca le hemos prestado atención que el país mide el doble cuando uno toma la Antártida, este, la proyección de Malvinas sobre la Antártida es importante, su proyección sobre el de Magallanes, sobre todas las islas del Atlántico Sur, generan como alguna cuestión de mucho interés con la Patagonia, y todo eso es muy interesante porque el espectáculo lo aborda especialmente, y nosotros tenemos mucho interés en, en que la gente lo, lo vea, lo charle, lo discuta, se lo, lo tenga presente, es una cosa para tener presente. Bien, ¿Qué duración tiene esta propuesta y puesta en escena? El espectáculo dura un poquito menos de una hora, 56 minutos, está, es muy, muy lindo para ver porque es agradable, tiene la parte audiovisual que está hecha con mucha calidad, le pertenece al Instituto Audiovisual de, de Entre Ríos, Conceden Paraná, es un trabajo extraordinario, eh, las actuaciones son eh, estupendas desde el punto de vista del trabajo que hicieron en esos en esos estudios, está muy bien, y la narración ahora en, en vivo, con dos actores en vivo, este es muy interesante. Le, le, a la gente le va a gustar mucho. ¿Y ustedes a qué apuntan a que el público, que una vez que haya visto la obra, ¿con, con qué te gustaría o cuál es la expectativa que tienen como grupo en que se retire este, el, el público? ¿Con eh, un debate? Con, eh, ¿Con qué sensación? Mirá, nosotros estamos a nosotros nos encantaría debatir y nos encantaría charlar sobre el tema, pero la expectativa más grande es sí. que a la gente le, le pase lo que nos pasó a nosotros, que es un poco y poder después quedar con ganas de, de leer, de buscar cosas... Claro. Eh, hay, hay un montón de cosas interesantes vinculadas con esto que, que nosotros realmente desconocemos. La Argentina casi no tiene marina mercante. Claro. Ya no solamente que ya no tenemos ejército, que sería un tema muy discutible, uh -huh. pero tampoco tenemos marina mercante. Uh -huh. Las Naciones Unidas nos ha reconocido el doble de plataforma marítima, porque somos un país que está adecuado para eso. En vez de tener 200 millas como el resto de los países, tenemos 350 millas. Claro. Esas millas se interrumpen en la zona de Malvinas, casi la mitad de ese territorio no lo podemos explorar como nos gustaría, porque está interrumpido, porque claro, es un territorio en litigio, casi la mitad. Y nosotros con esa con esa parte que nos tocó solamente nos convertimos en el país, el segundo país en el mundo en cuanto a, a costa, a costa claro. marítima. Es como grande la idea de pensar que las Malvinas, que el sur, la Patagonia, lo que nosotros llamamos Pampa Azul sí. forman parte de... De nuestro interés inmediato. Nos gustaría mucho que la gente se quede pensando en eso y que busque material, que lo investigue, que lo charle, que uh -huh. se trabaje en las escuelas. Claro. En algún momento lo van a escuchar al Gnotti decir algo que es interesante: que él habla de su. Eh, imaginariamente, de, es un veterano que ya cuando volvió le fue bien, tuvo familia, todo, y aún así una parte de él quedó allá. Total. Y él dice: ¿Qué pior a estos pibes con el mapa bicontinental que.? que se van a van a descubrir la Argentina, van a descubrir la patria mucho, mucho antes que nosotros, que tuvimos que descubrirla ahí, en el medio de, de las Malvinas. Miguel, y a propósito de esto que vos planteabas, ojalá que esto se pueda, se ponga en debate, se charle, se profundice y se amplíe también la mirada de lo que se comparte en la estructura de diferentes instituciones, quizás educativos, y podríamos seguir enumerando. ¿Esta propuesta tal vez tiene cierta orientación y segmenta determinada edad por la forma en que está presentado, por los temas que se tratan, o tranquilamente podrían acercarse personas, quizás jóvenes, adolescentes, preadolescentes y en general en, en adelante? Mirá, eh, el tratamiento escénico es un tratamiento de espectáculo para adultos, que tranquilamente lo pueden ver adolescentes, jóvenes... Eh, para niños no me atrevería a decirte que le vaya a resultar atractivo porque probablemente el, la, la presencia de diálogos este, de diálogos me refiero a textos dramáticos con cierta complejidad sí. y tal vez el, el tratamiento de las escenas con cierto toque poético y todo lo demás, tal vez no les resulte del todo interesante para, para chicos que al, al ratito se inquietan ¿no? claro. pero desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del contenido está apto para cualquiera obviamente es un espectáculo que ya te digo, fue hecho para el Monumento a la Bandera, ya que por ahí transitaba a todo tipo de público, todo tipo de gente que se acercaba allí a ver la muestra. Claro. ¿En ¿Qué día se va a llevar a cabo esta obra, Operación Rosario, aquí en nuestra ciudad? Viernes y sábado, 21 a 30 horas, ahí en el Galpón del Arte. Bien, ¿algún contacto para hacer reservas? Eh... Yo no lo tengo, pero acá, supongo acá que lo la tenemos, gente... Acá lo tenemos, el Galpón del Arte, el número de teléfono de siempre. y Mientras tanto, mientras lo busco, aprovecho a preguntarte en este caso, porque vos decías, en esa hermosa sala que nos enorgullece a todos, y bueno, en mi caso soy de una localidad cercana, que ojalá pudieran ir. Hay un hermoso centro cultural en mi localidad, en María Teresa, también, sí. que podría ser útil quizás, pero en el Galpón del Arte ya estuvieron aquí con alguna otra propuesta, o es la primera vez... Sí, de... sí, sí, sí. No, nosotros somos viejos conocidos, la gente del Galpón <risa> han recogido una tradición teatral preciosa, allí hubo un maestro de enormes dimensiones que fue Rodolfo Aldazoro, que generó una, una revolución artística allí en Venado Tuerto, y, y bueno, los fundadores de esa sala son como hijos de una tradición teatral muy, muy grata para nosotros, y hemos ido yendo a través de la historia, algunos tuvimos algo que ver también con todo ese desarrollo, y es un lugar al que le tenemos mucho afecto. Claro. Bueno, en este caso, así que repasando, esta propuesta Operación Rosario, que obviamente quedará la oportunidad para seguir corriendo el telón. Uh -huh. Una propuesta que, en resumen, va a tener lo audiovisual, pero también la intervención de artistas en escena. Exactamente, tal Bien. cual. Bien. ¿Tiene algún valor, algún costo? Sí, no, no, tampoco lo tengo, pero acá, acá creo acá que no la, tenemos, la información. Acá te ayudamos, está. te ayudamos. Mirá, acá tenemos Mirá, el, todo eso. Bueno, ayúdenme que esa parte estoy como. El número de teléfono, mira, lo practicamos con vos, así sí. que lo aprendés también bueno, por vale, si te lo preguntan. Dale. El número de teléfono del Galpón del Arte, como siempre, el 3462-320020. Por supuesto, Instagram, Facebook también, o a la gente que acá en Venado Tuerto usualmente se conoce, que son promotores de todas las propuestas que llegan al Galpón del Arte. Y en relación al precio, como siempre, hay diferencial, según sean estudiantes, jubilados y socios, del Galpón del Arte. Acá estamos encontrando la otra información que fue llegando por un lado y por otro. Aquí lo tenemos. Entradas anticipadas, mil pesos la general. Para estudiantes y jubilados, 700 pesos. Y para los socios del Galpón, 500 pesos. Así que las reservas las pueden hacer por WhatsApp al 3462-320020, en Instagram o el Facebook del Galpón del Arte. Y como bien decías, esta invitación es para este viernes y sábado, 21 y 22 respectivamente, a las 21.30. Miguel, algo que haya quedado ahí pendiente, porque a mí me surgen muchas preguntas como siempre, pero uno se dispersa y quizás hay algo que vos decís, bueno, debemos comunicar sobre la realización, la conformación, el mensaje, reconocimientos que ya hayan recibido tal vez y que lo lleva a nuevos proyectos. No, lo que a mí me gustaría es que, yo, como pasa siempre, uno no conoce la historia íntima que ha tenido esta, esta temática en el lugar, que si hay gente allí vinculada con, con esta gesta, eh, algún veterano de guerra... Eh, gente que haya estado vinculada con el tema enfermera o gente que haya tenido alguna vinculación y que le interese charlar con nosotros, ver la muestra y ver qué, qué comentamos nosotros nos gustaría muchísimo que se acerquen nos gustaría mucho porque eh, intentamos compartir con ellos esto porque es un homenaje un verdadero homenaje que hacemos a su a su heroísmo, a su capacidad a su, y además a, la, a lo mal que lo han pasado cuando, cuando tuvieron que volver y se encontraron con tanta indiferencia Total. Bueno, a propósito de eso, aquí en Menado Tuerto. Hay dos agrupaciones que reúne a veteranos o combatientes de Malvinas y que incluso también existe un grupo que reúne específicamente a los hijos de los veteranos y combatientes. Así que sí, aquí en Menado Tuerto tenés para enriquecerte y debatir ampliamente, incluso cada cual siguió también desde ámbitos quizás radiales, haciendo algún programa que permite llevar lo que es Malvinas de forma permanente y así tanto más. Acá, por ejemplo, también son tradicionales uno de los grupos por tener su carro con Total. la chocolatada calentita, que es algo Siempre. habitual y tradicional. Por otro lado, la Unión de Veteranos, que es otro espacio también, si bien están en espacios separados, vayas a ver por diferentes ideologías uh -huh. y demás, por supuesto a la hora de trabajar si debe hacerse en conjunto, desde ya lo realizan, pero hay un museo de Malvinas aquí en Venado Tuerto que se ha ido conformando y que realmente es muy enriquecedor y cada vez que vas hay algo nuevo, así que si tenés la posibilidad de visitarlo, si gustás, te cedo los contactos, ahí hacemos las coordinaciones, entonces el fin de te haces una recorrida también por estos sitios de Venado. Desde ya, de nuestra parte, agradecerte. Perfecto enormemente por poder encontrarnos, al menos a través de la virtualidad, con esta propuesta y algo tan enriquecedor que la verdad se celebra que siga trascendiendo y también esta trascendencia es gracias a la labor de ustedes en este caso. Total. Les voy a, les voy a dejar una anécdota muy cortita sí, que tiene favor. que ver con lo que me preguntaron antes. Cuando yo era casi un adolescente, nosotros hacíamos un espectáculo que se llamaba ¿Cómo te explico? Ajá. Estoy hablando de algo que ocurrió... En los años 80, para que tenga una idea, previo a esta guerra de Malvina. Uh -huh. Y nosotros fuimos allí a Venado Tuerto a presentar la obra sí. y nos pasó una cosa muy curiosa, porque la obra hablaba en aquel momento de la temática adolescente, sí. del de descubrimiento de muchas cosas, de cosas que pasaban, que pasan en esa etapa de la vida. Uh -huh. Era una visión sumamente ingenua y muy cándida de, de los cambios que se producen y todo lo demás. Y a Venado Tuerto fuimos tres veces, porque oh, wow. las dos veces que fuimos primero generó mucho debate, y, y los venadeces tuvieron el coraje de ampliar la convocatoria para que el debate se profundizara. O sea que yo lo llevo en mi corazón por eso, por la, por la valentía para afrontar aquello que el arte despierta, ¿no? que es interés, motivación, discusión, etcétera, etcétera. Miguel, ¿seguirán los proyectos quizás orientados a seguir rescatando y encapsulándolo a través de estas producciones con los hechos históricos o quizás se gire la página y surjan algunas otras propuestas? Sí, sí, sí, es un interés particular que tengo, muy muy importante porque eh, del pasado se aprende mucho Total. y este es un país como caprichoso para vincularse con el pasado, muy caprichoso. O sea, por momentos tiene como raptos de, de amnesia, sí. se olvida lo que pasó, por momentos hace cambios que tal vez no estén agarrados en ningún lado, simplemente este, se olvidan que algunas cosas ya pasaron que no tienen que volver a pasar, uh -huh. eh, poco recurre a algunas cosas que están realmente escritas y Que forman parte de la historia Y que han quedado como solo escritas y nada más Entonces yo me ocupo bastante de rescatar esto Porque me parece a mí que cada tanto Darle la vueltita artística que hace que las cosas Hay otra frase que dice Mioti también Que dice, dice habla, de, habla de la historia Habla de, de la memoria Habla del conocimiento Y cuando termina dice Y la poesía que es la única forma de decir la verdad a veces el arte es el único que puede decir la verdad, que tiene espacio para decirlo, porque de otra manera es imposible ser soportado de decir. Uh -huh. Claro, exactamente. Miguel, gracias también por estas palabras y esta reflexión o revivir también todas estas uh -huh. cuestiones y reiteramos enérgicamente el agradecimiento. Ojalá que haya una próxima presencia o que algún otro tema nos permita poder tener un reencuentro contigo que seguramente va a ser muy enriquecedor para poder profundizar. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto. Lo mejor para este nombre. Y así pasaba en este caso el director de Operación Rosario, producción audiovisual, que nos daba el argumento de por qué este nombre, desde el hecho histórico,